Amigos de este su espacio enfocado TV, soy Robert González desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, como siempre, cada día en un punto de la geografía nacional. Ahora me encuentro precisamente en el Palacio Nacional, donde en breves minutos se estarán haciendo entrega de los títulos correspondientes al Palacio Nacional, los terrenos que albergan la Casa de Gobierno y el Departamento Nacional de Investigaciones de NI. Esta entrega estará siendo llevado a cabo a mano del director general de titulación, el doctor Mérido Torres, que le hará la entrega a formar al ministro ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, donde después de 75 años se reciben de manera formal los títulos del Palacio Nacional y el Departamento Nacional de Investigaciones. Nosotros de inmediato vamos a dar paso a esta importante entrega que se estará llevando a cabo en unos minutos aquí en este Palacio Nacional. De inmediato pasamos a la entrega. Y a todo el pueblo dominicano que a través de ustedes se informa a diario de los acontecimientos que se dan en el quehacer nacional, y en este caso de manera específica en la Casa de Gobierno, nuestro Palacio Nacional. Nos acompaña en el día de hoy el director de la unidad técnica de titulación del gobierno, el buen amigo doctor Mérido Torres, y junto a él los subdirectores Huartes y Rubén, que han venido trabajando junto a la Dirección de Ingeniería y a la consultoría jurídica del Ministerio administrativo de la presidencia, todo el proceso que nos ha llevado a tener hoy la buena noticia que compartiremos con ustedes y pueblo dominicano. En el próximo mes de agosto el Palacio Nacional cumplirá 75 años de haber sido aperturado. Y por 75 años los títulos sobre el cual reposa esta casa del pueblo dominicano no tenía sus títulos debidamente registrados y sus, las porciones sobre el cual se levantó el mismo, no estaban debidamente saneadas. Hoy queremos anunciarles a ustedes que después de 75 años y gracias al trabajo mancomunado de las instituciones envueltas, hoy podemos exhibir tres títulos de propiedad que recogen la propiedad del Estado Dominicano sobre la totalidad de los terrenos sobre el cual está hoy erigido esta Casa del Pueblo Dominicano. Es invita a la reflexión a la clase política dominicana y a la historia de la República Dominicana, un acto curioso como este, que luego de 75 años, un emblema tan importante de la dominicanidad, de lo que somos, de la política, de la organización, del propio Estado, no estuviese debidamente registrado, debidamente organizado, debidamente ocupado. Y hoy, gracias a la gestión del presidente Luis Abinader, de las autoridades envueltas tenemos hoy a bien compartir con ustedes y así haremos entrega de manera particular de las copias fotostáticas de la titularidad todos los derechos debidamente registrados a nombre del Estado dominicano para poder dar algunos detalles de todo el proceso como se hizo de su parte de publicidad, contradicción y demás quisiera pasarle la palabra a Mérido Torres para que pueda ...compartir con ustedes y además dar cuentas, demostrar ante ustedes... ...compartir con ustedes las imágenes de los títulos que recogen todo el perímetro del Palacio Nacional. Buenos días, gracias señor Ministro. Hace un año que estuvimos frente a ustedes y le dijimos que íbamos a iniciar tres procesos. Un saneamiento a la parte oeste del Palacio Nacional que la misma consta de 25.265.35 metros cuadrados. En el día de hoy, felizmente, podemos mostrarle al país que cumplimos con el debido proceso y hoy le estamos entregando al ministro de la presidencia, a quien el presidente Luis Abinader le dio la facultad de que nos autorizara. Iniciar el proceso con su legítimo mapa del Palacio, la parte que le corresponde a estos 25.265.35 metros que al, al Ministro de la Presidencia, al Ministro Administrativo de la Presidencia le hacemos entrega. Estamos entregando también la parte este del de Palacio Nacional, que ahí era que dijimos que íbamos a hacer un deslinde y ya tenemos también en nuestras manos el certificado de título correspondiente a esa parte del Palacio Nacional que consta de 37.342.35 metros cuadrados. Así que estamos haciendo entrega a, al ministro administrativo de la presidencia de el certificado de título correspondiente esa es la casa de gobierno donde está esta estructura donde estamos hoy haciendo esta rueda de prensa pero felizmente hicimos también un tercer deslinde y este deslinde está donde está el DNI que es de 5.522.32 metros cuadrados lo que indica que le estamos entregando al Ministro Administrativo de la Presidencia con su respectivo plano de cada porción de terreno, el Palacio Nacional completo. De... Aquí tenemos uno de los planos. Son cuatro planos que tenemos, puesto que tenemos un plano general donde está todo el Palacio Nacional y los planos individuales de cada una de las porciones que hemos entregado. Para llevar a cabo este proceso, en todos los casos, me voy a referir al saneamiento en principio. Cumplimos, ministro, cumplimos al país con solicitarle a la mensura la aprobación del el que se encargaría de iniciar el proceso del saneamiento. Y obtuvimos la aprobación por parte de mensura catastral, entonces entramos a las tres etapas propias del saneamiento. Ahí pudimos venir, medir el palacio, la parte oeste del saneamiento, obtuvimos el plano correspondiente debidamente aprobado, después hicimos la parte oeste, Judicial apoderamos a un tribunal y el tribunal emitió una sentencia que ordena registrar a nombre del Estado Dominicano la porción oeste del Palacio Nacional. Con esas dos etapas entonces nos dirigimos a la tercera etapa que era llevarla ante el registro de título correspondiente y de ahí es que se emite el certificado de título. Se hizo este proceso contradictorio Nadie compareció a señalar tener la propiedad del mismo y, por ende, eh, se obtuvo la sentencia que hoy hace posible obtener dicho certificado de título producto del saneamiento. En lo que respecta a los dos deslindes, también apoderamos a mensura catastral a través de un agrimensor. Fue aprobado los trabajos, obtuvimos el levantamiento parcelario tanto de la porción oeste como donde está el DNI, esto fue a la jurisdicción inmobiliaria, ahí se apoderó también un juez, el juez emitió sentencia ordenando el deslinde y luego pasamos al registro de títulos y obtuvimos los títulos, los títulos correspondientes tanto a la parte este como al DNI. Hay que señalar que para nosotros poder transferir a nombre del Estado Dominicano, tuvimos que esperar el plazo correspondiente de la apelación que tenía cualquier persona que tuviera el interés de demostrar ser propietario de los eh, terrenos donde está el Palacio Nacional. Y tenemos certificaciones de que nadie se apersonó ante el tribunal correspondiente a solicitar un recurso de apelación para demostrar ser los propietarios, por lo que hoy felizmente de una manera definitiva tenemos nuestra Casa de Gobierno con los certificados de título que hace que el pueblo dominicano sean los propietarios de su Casa de Gobierno. Muchas gracias señores. Quería, quería solamente añadir a la muy bien eh, y explicada comparecencia de Domérico Torres, que nosotros vamos a trans, transmitir o vamos a, a enviar debidamente a Bienes Nacionales los títulos que hoy recibimos de parte de, de titulación para poder culminar y cerrar este caso y que sea Bienes Nacionales, como ordena la ley, el custodia de estos títulos. Pero además decir que en todo el desarrollo del esfuerzo impulsado por ellos, ...por la unidad técnica que preside Mérido Torres... ...en ningún proceso de la investigación... ...que se llevó de manera detallada por el transcurso de un año... ...pudimos comprobar tampoco la existencia de ningún derecho registrado... ...de ningún dominicano sobre los terrenos sobre el cual hoy se levanta... ...el Palacio Nacional. Con esto cerramos un ciclo, pero vuelvo a repetir... Eh, ...envía un mensaje distinto y curioso... ...la clase política dominicana del que yo soy parte... Y a la historia dominicana de que un Estado, imagínense cómo organizar un Estado, cómo podemos disciplinar un Estado si nuestra propia casa, sobre el cual se levanta el mismo, quizás su principal emblema, su principal símbolo de, de poder, no lo estaba. Esto es un esfuerzo sencillo, pero creo que cargado de muy buena fe, y lleno de un simbolismo eh, que merece la pena ser eh, resaltado. Y para mí, como ministro administrativo de la presidencia, quiero felicitar el esfuerzo hecho por Mérido Torres y todo el equipo que lo acompaña, así como por la Dirección de Ingeniería del Ministerio Administrativo de la Presidencia que dirige el ingeniero Joel Nazario, así como otros profesionales de este propio ministerio que pusieron su empeño en hacer las investigaciones, todos los trabajos de campo eh, y hacerlo de tal manera que pudiéramos compartir con el pueblo dominicano la noticia sencilla pero muy buena de que todos sus títulos del Palacio Nacional están a nombre del Estado Dominicano. Muchas gracias. Hola, ¿sí? ¿Sí? Los, el valor de esto es infinito por lo que significa, no por el valor de sus tierras. Sino por lo que significa este edificio en la historia dominicana, en su desarrollo, en su arquitectura, en el diseño del país que tenemos, en todo el recorrido que ha tenido el pueblo dominicano que ha sido ha, ha estado lleno de obstáculos y de vicisitudes, pero que ha salido hacia adelante. Esto es un símbolo también de resiliencia y de lo que somos. Así que en realidad esto no tiene precio para el gobierno dominicano. Amigos de Enfocado TV, ya vieron ustedes lo que fue la entrega formal de los títulos de este Palacio Nacional al ministro administrativo de la Presidencia, además del director general de titulación, el doctor Mérido Torres, en compañía de toda su directiva, el subdirector de esta dirección general de titulación y todo el equipo que acompañaba para llevar a cabo esta importante tarea. Ya después de 75 años, el Palacio Nacional tiene título de los terrenos donde albergan esta casa de gobierno. Nosotros en Enfocado TV, como siempre, con contenido para todos ustedes. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube, Enfocado TV. Colócale la campanita para que reciba las notificaciones y podamos usted y nosotros poder estar cada vez más enfocados.